Estamos en esta enorme movilización del 24 de marzo con Fabiola, compañera. ¿Te viniste de Zapala? Sí. Contanos Ev... por qué marchás hoy. Evangélica. Eventualmente estamos acá y bueno, esta es una, eh, una cita obligada, creo. Eh, hoy más que nunca, más que nunca. Siempre es importante absolutamente permanecer todo el tiempo en la calle. Pero hoy más que nunca permanecemos, estamos y marchamos. Eh, por los genocidas de ayer y por aquellos que hoy quieren claramente socavar absolutamente todos los derechos conquistados. Frente a eso, hoy más que nunca tenemos que estar en la calle, bueno, y orgullosamente hoy con mi hija de la mano, vamos a marchar eh, y vamos a permanecer en la calle, bueno, por los que están y por los que no están. Bueno, muchas gracias, Pavela. Gracias a ustedes.